No todo lo que es más barato realmente es más rentable. Muchas veces me preguntan, Calderón, tengo dos terrenos que están frente al mar y quiero saber cuál realmente tiene mayor rentabilidad. Porque quiero hacer un pequeño apartamento y lo que estoy buscando es mejor utilidad financiera. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es mejor o cuál, el número, cuál tiene el mejor precio? Importante, no todo lo que es más barato realmente es más rentable. Nosotros bien, muy bien, miren. a veces tenemos aquí en la República Dominicana, vamos a hacer un esquema muy sencillo y, no, y vamos a comprar de los que están frente a la playa. ¿okay? Si vemos la República Dominicana, que es algo más o menos así, nuestro país. Y aquí en la República Dominicana, pues tenemos esta zona, que es la zona de y bueno, entonces aquí tenemos dos zonas que son muy importantes, aquí vamos a tener todas las zonas de agujero alto, ok y todas las zonas de la playa Punta Cana, muchas veces me dicen Calderón, tengo un terreno que se encuentra aquí en Michel, ok y tengo otro terreno que se encuentra en la... es en la misma playa es el mismo sector, pero no sé cuál de los dos es más rentable y yo mido la rentabilidad en función al tamaño del negocio que se puede hacer en este terreno o en este terreno, no tanto del de precio yo estoy buscando cuál me da mayor rentabilidad, por ejemplo una de las condiciones es, que tanto me permite el Ministerio de Turismo de, de, de realizar aquí frente este terreno, frente al mar, y nos, nos damos cuenta que en Michel, ok, en Michel, la rentabilidad por cada una hectárea vamos a tener 35 habitaciones si yo voy a hacer un hotel boutique okay, frente al mar, porque en mi terreno que tiene esta condición, okay, me tengo que retirar de preamar 60 metros, okay, y lo que puedo utilizar es esta área. El Ministerio de Turismo me dice que como nos vamos a retirar, aunque compremos frente al mar, este es la arena, este es el mar, aunque compremos frente al mar nos tenemos que retirar. Si nos vamos a retirar, ese espacio que tengo para desarrollar aquí la, la estructura, okay, me permite cierta cantidad de apartamento en el caso de Michel por cada una estalla podemos hacer 35 habitaciones okay. sin embargo nos damos cuenta que en esa misma playa un poquito más para abajo en punta cana por cada una estalla podemos hacer 80 habitaciones ahí la rentabilidad en el tema de las playas que están en punta cana es mucho más alta entonces no me puedo guiar porque el terreno sea más barato sino por cuál me da mayor rentabilidad cuando yo coloco 80 unidades en el mismo espacio, pues estoy sacando casi tres veces más, y esto ha causado que muchos de los niños de los que están en la zona de Ubero Alto de Miche pues se quejen, porque el Estado le ha dado más habitaciones a el tema de Punta Cana más densidad, más capacidad para el hotel boutique en esta zona aquí arriba Entonces es muy importante tomando en cuenta y no hacer como pasaba antes antes veíamos un terreno frente al mar, okay, lo veíamos muy barato, entendíamos que sí era rentable porque estaba frente a la playa, lo comprábamos y después ya había que trabajar con lo que hay. Pues no, no damos cuenta que el Ministerio de Ayuntamiento tiene reglas okay, que rigen estos terrenos, así como las rigen turismo, así como que okay, el medio ambiente, así como también obras públicas. Hay muchos elementos que son que tenemos que evaluar antes de dar un paso grande y comprar, siempre que nos vayamos a dirigir a hacer un pequeño hotel boutique de 30, de 50, de 100 habitaciones, importante tomar el valor de rentabilidad en función a lo que me permite el estado desarrollar ahí entonces cuando yo evalúo la capacidad que tiene el terreno, okay, en cuanto a cantidad de habitaciones y la divido entre el precio del terreno, me voy a dar cuenta que este es un factor que es relevante proporcionalmente me doy a entender. Entonces, ahí yo tomo la decisión de comprar este terreno de miche o este terreno de Punta Cana independientemente del precio que tenga. Yo no hago nada que un terreno que después no pueda sacar la rentabilidad. Entonces, el valor del terreno no es precio, el valor que me va a dar yo en función al retorno que yo tenga. Así es roba esta inversión que yo tenga. Eso va si el terreno está, por ejemplo, en Bayaguana eso va si el terreno está en Punta Cana, eso va si el terreno está en Santiago, en Baní, en Puerto Plata, en Dajabato, donde esté. Cada terreno tiene condiciones del Ministerio de Turismo diferentes, regulaciones del Ministerio de Volar diferentes ¿okay? y requerimientos diferentes del tema de ayuntamiento según el municipio. Entonces, ese es un factor que es lo que determina que si ese terreno está a un buen precio o no. Muchas veces los dueños venden esos terrenos al frente del mar, o al frente de las playas o al frente de los ríos, pero no saben la capacidad que tienen. Como yo he en un video hace poco del caso de Juan Dolio. Allí en Guayacán había casas a, a principios del, del año 2000, en donde nada más se podía construir un nivel La densidad cambió, cambiaron las reglas, ok, ya ahora se pueden hacer torres. Y lo que antes no valía nada, hoy vale muchísimo. Siempre tomar la decisión en función de lo que nos permita hoy el Estado para desarrollar. Y así yo puedo garantizar y lograr mayor utilidad financiera que lo que estamos buscando. Ojo, tema de las playas. Si tienen cualquier pregunta, recuerden que pueden escribir sus comentarios ahora en nuestro canal de YouTube y también pueden escribir ahora en nuestro WhatsApp.